He acabado así, desde que te vi Algo supo en mi interior que tú eras para mí Y tarde comprendí, que lo nuestro era imposible de ser Baby, he acabado así, desde que te vi Algo supo en mi interior que tú eras para mí Y tarde comprendí, que lo nuestro era imposible de ser. Que acabado así Quedando en silencio, por decir Viendo un futuro que no iba a venir Te juro mi vida que no puedo seguir Sigo esperando el momento en que digas que sí Lo mágico solo está Si es que tú estás ahí El tiempo pasa y no puedo dejar de suspirar Todo esto que yo te digo está en mi corazón Y cuando el miedo me invade sin dejarme hablar Cada mirada mía te declaro mi amor Te espero tanto y no sé si es que ya puedo aguantar Las ganas de darte un beso. Eres la luz de mis ojos, todo eso y mucho más Todo eso y mucho más uh, yeah, Mr. hace Y yo me la banco Por vos mi lady, todo lo que quieras Y sos un encanto A veces me odio a mí Por quererte tanto Y sentirme tan solo, nena, cuando me levanto He acabado así Desde que te vi Algo supo en mi interior que tú eras para mí Y tarde comprendí Que lo nuestro era imposible de ser Baby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 me encanta tu cuerpo, tus labios, tu mirada, tu forma no tan sutil De reírte a carcajadas, el descuido de una brisa que danza con tu cabello Sin importar lo que pase, a tu lado el mundo es más bello Y podría pasar una eternidad entre tus brazos Decirte lo que te amo, decírtelo a cada rato Y hoy te dedico este tema a ti Amiga, aunque ya sé que tu corazón no me corresponde a mí He acabado así, desde que te vi